todo lo pusiste debajo de sus pies, todo cuanto pasa por los senderos de la mar, oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, alabanza y el triunfo de poder estar aquí como hiciste con Josué tu sacrificio recibiste hoy oh, yo quiero mi Señor Fuerzate y sé muy valiente Fue tu bendita respuesta Me lleno de nuevas fuerzas Es por eso estoy aquí Como si ¡Gracias! Y fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Y sacólo fuera y dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu simiente. Y que De siempre, siempre